Y eso demuestra realmente una eh, confianza, eso demuestra realmente un compromiso con lo que se está haciendo. No todos los científicos de Cuba ni todos los científicos del mundo tienen la oportunidad de hacer la ciencia que salva vidas. Y eso es parte de la felicidad de hoy. O sea, la felicidad de hoy sin duda está matizada por poder hacer algo y sentirnos útil para eh, el bien del pueblo del que somos parte y en el que nos hemos formado. Las vacunas cubanas son vacunas montadas sobre plataformas de vacunas anteriormente registradas, algunas vacunas usadas por más de 20 años, incluso en niños, lactantes. Y además se, se estaban montando sobre la producción de proteínas. Y la proteína le da mucha seguridad a la persona vacunada. Podemos decir con toda la tranquilidad del mundo que podemos contar con candidatos vacunales seguros y puedan, bueno, utilizarse masivamente en toda, en toda la población. Y ese llamado realmente.. Eh que hicimos al pueblo, la respuesta ha estado justamente ahí, en, la, en cómo las personas confían. Confían porque llevan 30 años eh, teniendo salud gracias a la medicina y a la ciencia que se hace en Cuba. O sea, que nadie piense que esto se ha hecho eh, fácil, mientras que otras eh, grandes corporaciones que han tenido millones y millones de dólares para poder hacer la vacuna nosotros lo hemos hecho con muy poco. Tenemos que decirlo así, esto se ha hecho a pulmón, a corazón. El desarrollo económico de los países depende de la vinculación de la ciencia a cada una de las esferas. Entonces, no es un lujo eh, invertir en ciencia, no es un lujo dedicarnos a la ciencia y seguirnos dedicando a ella y tomárnosla en serio a todos los niveles, desde en nuestro nivel como técnicos hasta los más altos niveles de las personas que deciden sobre los recursos del país. Es verdad que la gente está agotada, es verdad que es mucho tiempo, pero tenemos que sacar fuerzas y yo creo que eh, esto nos va a dejar justamente porque nos ha llevado hasta el borde y nos ha exigido eh, buscar soluciones extremas, nos va a permitir a nosotros para el futuro buscar eh, estructurarnos mejor en muchas cosas. Me dicen que, que, que cuando digo lo fallecido, indiscutiblemente eh, me afecta y siempre se... nada de la cosa fea de esta, de esta enfermedad y que realmente yo digo, no, o sea, los tengo que informar, pero indiscutiblemente cuando mencioné la niña que falleció, realmente es otro otro pago que, que afecta mucho. Y creo que el mensaje más importante que realmente cooperemos para que se pueda proteger todo el mundo, para que de conjunto con que vayamos perfeccionando todos nuestros protocolos, pues también eh, logremos que toda nuestra población, independientemente de que esté vacunada, pues se proteja de la enfermedad. el orgullo de, de haberle puesto este nombre de dadala adala eh, simboliza muchas cosas. Es el poema dramático que Martí expresamente escribió para la patria. Y ahí, en ese poema, Ardala eh, habla de que él no puede abandonar el campo de batalla. Él tiene que salir a luchar. Y en ese bulbo va la patria. Y yo aprendí aquí muchas cosas, no solo deportes. Por ejemplo, aquí aprendí a escuchar. O sea, hay habilidades que uno va aprendiendo en la vida desde pequeño, eh, aquí habría que escuchar. Las discusiones en el mundo científico son discusiones muy fuertes, parecidas a las del estadio pelota. O sea, donde tú con pasión tienes que defender una idea, pero tienes que tener los argumentos, porque si no, Víctor Mesa no es mejor que Javier Méndez. O sea, no porque tú lo digas, Víctor Mesa es mejor que Javier Méndez, o Javier Méndez es mejor que Víctor Mesa. Tienes que tener los números, tiene que tener los argumentos. Y no porque una idea científica la diga alguien con mayor jerarquía en el mundo de la ciencia, significa que va a tener razón. O sea, hay que tener todos los argumentos técnicos y científicos y todo el conocimiento para poder defender una idea y poder realmente hacer una apuesta y una hipótesis. Yo creo que esas cosas fueron sellos que, no, que, que en la vida al final... Yo, me he tenido, o sea, yo he aprendido a tener que escuchar. He tenido que tener, aprender con pasión una idea o un criterio, pero además eso he tenido que hacerlo con conocimiento y con criterio, porque si no, en el latino simplemente no sobrevivía. Que uno tiene la capacidad de, de enfrentar y hacerlo por amor a su país y a su patria, eso es algo muy, muy, muy, muy característico de, de lo que somos, de lo que somos como, como cubanos. Somos intrépidos, somos capaces de, de, de enfrentar grandes sueños y somos capaces de enfrentar grandes sueños al costo incluso de nuestra vida, si fuera necesario. Poco a poco se le ha dado visibilidad al trabajo que hemos hecho, poco a poco se ha ido reconociendo por el pueblo la entrega, los sacrificios otros días yo fui a una dulcería y en la dulcería me decía, no, no, usted no va a pagar, usted no va a pagar, andaba con, con un pulóver que me identificaba, que era de la ciencia y el pueblo te reconoce. Eso es algo lindo, algo hermoso, porque además uno no trabaja para eso. Eh, ayer mismo, por ejemplo, que salía de una reunión en el Ministerio de Salud Pública, nos, nos paramos en un semáforo, se nos para un carro al lado. ...y ve el, el logo del de Centro de Ingeniería Genética... ...y entonces nos mira y hace la señal de, de reverencia, de, de aprecio... Eh, ...realmente esas son las cosas de, del pueblo sencillo... ...en actos que no son públicos, que son en la vida cotidiana... ...realmente esas son las cosas que, que lo llenan uno de, de felicidad. Parece que la forma en que yo hablo me dice... ...pues transmite un poco de calma en el medio de los datos un poco que, pues, le permiten un poco de calma. Además, niños que en la calle te identifican, te dicen, mira, mira, mira, mira mi nasobuco, como que diciendo, yo cumplo y te das cuenta que tienen información. Y te reitero, o sea, es el niño, es la persona adulta, es el joven y es lo que realmente nos da la cosa, la fibra, la fibra afectiva que nos esforzamos. Todos somos parte. ...de la realización de estos candidatos vacunales. Ya esto no está en el laboratorio... ...ya esto no se hace en una planta de producción... ...esto está en nuestras calles... ...y entonces formamos parte del éxito de esas vacunas... ...si al poner una dosis de Adala... ...vamos y nos ponemos la siguiente dosis... ...vamos y la, nos ponemos la tercera dosis... ...y nos seguimos cuidando... ...y porque todos queremos ir a la playa... ...todos queremos ir a bailar... La vida es como un laboratorio... ...es un laboratorio donde usted puede... ...desarrollar todas sus potencialidades pero al mismo tiempo usted puede neutralizar o superar todas esas deficiencias, todas esas actitudes negativas, todas esas cuestiones negativas que usted tenga en la vida. En muy poco tiempo hemos tenido la capacidad de convertir una idea de investigación, una apuesta científica, una molécula de un laboratorio, llevarla a un bulbo de vacuna y al brazo de miles que serán millones de personas en Cuba y en el mundo. Y nada satisface más que eso. en nuestro programa el día de hoy este, con este repaso que hicimos de Soberanía un documental de Alejandro Gil referido nada menos y nada más que a eh, la primera vacuna contra el coronavirus hecha en Latinoamérica quien si no fuera Cuba la productora de esta noticia de esta esperanza de esta muestra de solidaridad intercambio, conocimiento y también una valoración científica de lo que significa la construcción de un modelo socialista aún en bloqueo con esto nos despedimos hasta la semana que viene cuando sigamos acá en nuestro Cartago durante todo el mes de enero, durante todo febrero, todo el verano 2022, siempre junto a las luchas populares, a la memoria del tercer mundo y obviamente también a la cultura y a la solidaridad.